Hey guys. Nunca me voy a cansar de ver esa cordillera después de llover. Es algo de las pocas cosas que Santiago tiene y no deja asombrarme que... ya esa hueá, hermano, mira esa weá. Bueno, es domingo, 10 de junio. Este es el capítulo 314, que desde ya le aviso que va a estar muy, pero muy fome. No tengo muchas ideas. No estoy muy creativo. Ayer me di permiso de flojear. Si bien no estoy de ánimo para crear cosas, sí si estoy de ánimo para trabajar. Trabajo. Simplemente trabajo que dignifique. Empezar pues a hablar la ropa. Creo le falta una plantita a esto De todas las cosas del mundo hay una de las cosas que en verdad disfruto y en verdad me gusta hacer y esa es planchar y plancho sentado porque mi espalda sufre mucho me cago en la espalda, estoy viejo. Hace años atrás este, practicaba karate, por lo cual me metía en, en todo lo que es el, el budismo zen. Pero el sensei, el sensei de mi sensei decía que ogoku Genbukai. La práctica del karate en la escuela Genbukai era meditación en movimiento, era zen en movimiento. Y eso igual de alguna forma me, me, me hizo mucho sentido porque una de las veces donde yo podía dejar de pensar y estresarme o, o siempre estar con la mente en otro lado que no fuera el aquí y el ahora, era mientras hacía karate. También entendí que para meditar no era necesario estar totalmente quieto, totalmente en silencio, sino que lo único que había que hacer era estar enfocado, la mente quieta, el cuerpo podía estar haciendo lo que fuese y me empezaba a dar cuenta que habían otras actividades que me hacían sentir muy parecido que el karate. me ayudaba un poco a, a bajar el ruido de mi mente como lavar los platos y planchar es muy raro porque es una tarea tan sencilla hay una arruga se pasa la plancha hay una arruga pasa la plancha hay una arruga pasa la plancha y es como una cadencia que tiene cierto ritmo y que te... Pero eso, me, me gusta mucho planchar porque... Como que entro en trance. Y a veces pongo música o veo series mientras plancho, pero en realidad no estoy poniendo atención, estoy enfocándome en que hay una arruga. Y agarro. Con esto de la alimentación y del karate, me acordé que la serie Cobra Kai en.. en YouTube ah, Karate Kid es mi saga favorita ever. después de Star Wars y después de... No, no, bueno, es una de mis películas favoritas. Pero como el 2000, 2004, volví a retomar karate porque había estudiado cuando tenía como 13 años y la cuestión es que me gustó caleta el estilo que, que practiqué y estuve ahí como 4 años, 4 años y medio hasta que me vine a Santiago pero la cuestión tenía, es como estas dos cosas se juntan resulta que el Sensei de mi Sensei es la autoridad máxima de él, todo lo que es Genbukayo, de todo lo que es la escuela y él se hizo famoso en Hollywood fue uno de los que le enseñó no, usar un chakusa Bruce Lee, pero lo más importante es eh, que fue el doble de acción de Pat Morita, el señor Miyagi, en Karate Kid. De hecho, Pat Morita basó Miyagi en, en la forma C de del sensei de mi sensei, que se llama Fumio Demura. la escena donde Miyagi le pega a Johnny y a sus amigos, en realidad el, el que está ahí es Fumio Demura, el sensei de mi sensei. Entonces igual fue acuático de cuando vino a Chile el sensei de Mura. Bueno, poco hablábamos inglés, entonces eh, a, algunas veces serví yo de intérprete. Oh, ¡Qué máquina el viejo loco! ¡Qué máquina! Me tocó entrenar con él, así como hacer una demostración con él y como... Y me pedía que le pegara, le pegara, le pegara y le... ¡Oh! Le di con toda mi fuerza y dijo... Como... Viejo en ese tiempo tenía como 57 años y no lo moví ni un centímetro, ni un centímetro. De hecho, el tenue que usa Daniel San en la película siempre me llamó la atención que se pareciera mucho, mucho, mucho a la insignia de Genbukai. Entonces, ahora Don Fumio Demora está un poco más viejo y está un poco enfermo. Y, y hace poco se hizo un documental, se habla de su vida como para rescatar un poco su aporte en Hollywood y en la arte en marciales. Yo participé en esa película. Eh, no salgo en el Documental, eh, participé donando plata De hecho aparezco en los créditos El Documental se llama El Verdadero Millay De al Millay Dice, wait a minute, wait I can't do this I said, no, you've got to do it You have to do this Alfagio Y Ese soy yo Ah, ese fue mi blog de día domingo esa es la historia de cómo puedo hacer el nexo del planchado a la meditación ya me permití tener un, un, un blog más tranquilo porque hace nueve años atrás el 10 de junio falleció mi viejo en este día siempre me gusta hacer cosas que como que me hagan sentirme conectado con él para mí el tema como de hacerse cargo de la casa es muy seguir su ejemplo algunas personas van al cementerio a yo tengo esas pequeñas cosas. Voy a dejar una pregunta. Tiene una actividad que los relaja. ¿Qué, qué es lo que los centra, los relaja, los enfoca? Déjenme su respuesta. Pero también no olvide dejarme una pregunta para el pago del miércoles. Y sin más, quedan libres. Esto fue el blog 314. Y nos veremos en la siguiente edición. Muchas gracias por llegar hasta acá. A pesar del de ritmo lento de este blog. Estoy teniendo muchos problemas para para terminar estos vlogs. No sé cómo terminarlos, debería... tal vez debería terminarlos de... No quiero, ¿Vale? eh, oh, es el oh. Ahí la... Es que el corte para que pareciera que era más bonito